Gracias, presidente. Buenas tardes. Me produce mucha tristeza ver que solo hablamos de la justicia por el tema Ayarena y la defensa de la jurisdicción española. Ha comparecido la ministra de Justicia en el Congreso de los Diputados a dar explicaciones. Han preguntado oralmente en el control al Gobierno en el Pleno del Congreso. Se discutió la semana pasada una proposición no de ley de, una proposición no de, ley, de defensa de la juris, jurisdicción española, de sus compañeros de la derecha, Ciudadanos, en el Pleno de la semana pasada. Aquí han interpelado a la ministra. Traen hoy esta moción consecuencia de interpelación para reprobarla con su mayoría absolutista. Y el próximo jueves discutiremos en la Comisión de Justicia del Senado otra moción del Partido Popular para defender al magistrado yarena. No hemos dedicado ni un solo minuto en este nuevo curso legislativo al colapso provocado de los juzgados de cláusula suelo, ni al hecho de que un trabajador reclame cantidades a su empresa y que el Estado le diga que su juicio se celebrará en el año 2022, ni que tengamos un consejo del Poder Judicial presidencialista totalmente politizado en el que la decisión sobre si hay que imputar a Pablo Casado la tomarán cinco jueces del Supremo, cuatro de ellos promocionados con los votos de los vocales del Partido Popular y dos de ellos habiendo dado cursos en la FAES. Tampoco hablamos ni la falta de medios materiales que sigue padeciendo la justicia en España. Discutir sobre ello y dar soluciones a la ciudadanía sobre el funcionamiento de la justicia sí que sería defender la jurisdicción española y no ese patriotismo jurisdiccional que desprenden todas sus iniciativas. No tuvieron ese patriotismo jurisdiccional que tanto alegan ahora con José Couso. Cuando ustedes reformaron la justicia universal para dejar tirada a la familia de un ciudadano español que todavía espera justicia, claro que era Estados Unidos o China los que apretaban y no un tribunal belga al que ustedes desprecian reiteradamente en su independencia. O la independencia que ignoraba la secretaria de Estado de Justicia, la ex secretaria de Estado de Justicia, llamando a la juez del caso Casado para averiguar qué iba a hacer. Así defienden ustedes la jurisdicción. Que vengan ustedes dando lecciones tiene mucha guasa. Pero entrando en lo que es el objeto de la moción consecuencia de interpelación a la ministra de Justicia, lo primero decirle a las senadoras Muñoz y Ayala que en sus relatos pormenorizados se olvidan del principio. Ustedes empiezan el relato con el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial obviando que la solicitud de amparo del señor de Arena era extemporánea. Como sabe, el reglamento de la carrera judicial establece un plazo de diez días para solicitar el amparo. Esta solicitud dejó transcurrir prácticamente dos meses, lo que debería llevar necesariamente a que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial procediera inmediatamente a su inadmisión. En vez de ello, lo que hizo fue elevar el amparo al Estado. Y esto supone una respuesta desigual, arbitraria y discriminatoria, como denunció en su voto particular la magistrada Concepción Sáez, contra la cual el señor Lesmes ha iniciado su conocida estrategia del palo. Las normas se aplican o no se aplican según a quién afectan. Y eso dice muy poco a favor de, quien, de si quien lo hace es el órgano de control de un poder del Estado como es el judicial. Y después de, después de esto, el ruido mediático, el nacionalismo español exacerbado, la afrenta al Estado español. Estamos ante una demanda interpuesta ante un tribunal belga que, que ejerce una acción puramente civil pretende, independientemente de cómo vista la demanda y de las cuestiones que allí se plantean, la condena civil a una persona por unas manifestaciones concretas hechas en un momento concreto para más señas en una conferencia particular patrocinada por un concesionario de vehículos de lujo, indudablemente también muy bien pagada. Cuando esta persona instruye una acción judicial y hace manifestaciones sobre eso. Los demandantes dicen esto afecta a nuestro derecho al honor y, por lo tanto, pedimos que se condene a esa persona con un euro de indemnización. Hay una cosa en derecho civil que se, que se llama principio rogatorio y significa que ningún juez puede dar más de lo que se pide. Por lo tanto, el eventual efecto de esta condena en este caso sería que se condenara por derecho al honor a juez de arena y se le condenara a pagar un euro. Cuando esta demanda llega a nadie le da importancia, al propio juez Yarena no le da importancia, de ahí la petición de amparo extemporánea. Pero de un día a otro a alguien se le ocurre que esto es jugoso porque alienta determinados sentimientos en defensa de la integridad de la nación española y, por lo tanto, exacerba cierto nacionalismo español e interesa políticamente, aunque sea para poner en problemas a la ministra de Justicia o eso, o alguien le dice al señor Yarena que, cuidado si te imponen las costas. Y a partir de ahí los diferentes relatos de la derecha y de la ministra, que al final cayó en la trampa. Y el Gobierno ha acabado haciendo del litigio personal del juez de Arena una causa de Estado. Una causa de Estado con unos costes exorbitados: 545.000 euros de provisión de fondos. Cuando los abogados de oficio de este país pues cobran, una, señoría. Termino, termino, cobran una media de 135 euros por expediente, meses después de realizado el trabajo en la mayoría de casos. Pero se ve que ellos no defienden lo suficiente la jurisdicción española. En definitiva, aunque no nos haya gustado que la ministra haya caído en la trampa de la defensa de la jurisdicción española del nacionalismo español, su petición de reprobación es absurda y no vamos a apoyarla. Y un consejo: en vez de ser tan chauvinistas, quizás es hora de mirar qué, está, qué estamos haciendo mal cuando últimamente la justicia en Europa nos da un varapalo detrás de otro. O acaso siempre son los demás los que terminen, señoría. Termino. Gracias. Muchas gracias, senador Comorera.